Muy buenos días a, a la iglesia, a todos los que nos están conectados ahí. Dios nos bendiga. Buenas eh, tardes a todos. ¿Cuáles son los buenos Empezamos con, con el plato fuerte de la mañana, que es una <coughs> predica. Ah, iniciamos con lo de las predicaciones, que es la parte fuerte de la jornada. Eh, decirles que eh, cuando estaba preparando el tema... Cuando estaba preparando la predicación... Esto me ha más a mí... Me a tu hasta el último momento de mañana cuando llegué Hasta el último momento incluso piso en arriba riqueza Dios me ministraba mucho a mí me ha ministrado mucho a de... mí así que eh, <risa> la idea del tema uh, pues, la idea del, del, del tema? nunca es acusativo no es para acusar nunca es señalativo no es para señalar sino para que alimente tu fe, tu espíritu Va para alimentar la tu fiel y el tu espíritu Y como decía el pastor Y sí, como decía el pastor Este año, ¿qué? Uh, este año, ¿qué cosa? ¿Qué va a cambiar en nosotras? ¿Qué cambiará dentro de mí Y tenía muchos títulos, pero me quedé con este Y había muchos títulos, pero eso he no es me con esto Como pregunta Como demanda Mi confianza ¿Está en Dios? Uh, la mía fiducia está en Dios entonces, ¿qué es confiar? Eh, que, uh, que se intenta de perfilarse. Eh, es tener una actitud. Eh, ver una actitud, ¿no? De tener fe. De haber fe. En alguien o algo. en cual cosa o en alguno Esperanza firme. Una esperanza firme. Que se tiene de algo o de alguien. Que hay de alguno o cual cosa. Vamos a ver, hay muchísimos ejemplos en la Biblia que... Que hablan de personas que confiaron en Dios. Estos son muy difíciles en la Biblia que es para la diversión y que son olvidados de Dios. Y vamos a dar algunos, algunos ejemplos. Eh, uh, déjame un ejemplo. Eh, ¿Qué? Aquí la tengo. Tranquila. Este, vamos a dar algunos ejemplos. Eh, déjame un ejemplo. ejemplo. Vamos a poner como primer ejemplo a Daniel. Teníamos como ejemplo a Daniel, eh. No, no, no. Ay, no. Que no la tengo, sino. Es que no, no tengo me y aquí. El y lo tengo. Vale. Yo, yo, yo. Este. Perdón, ¿dónde le digo? <risa> Vamos a ver el primer ejemplo, Daniel. Teníamos como el ejemplo, Daniel, Daniel creció como esclavo que Daniel creció como un esclavo en Babilonia, pero fue promovido, pero he uh, estado promocionado a un nivel de autoridad, a un nivel a un nivel de autoridad. Tanto así, así uh, tanto, que se hizo amigo del rey, que he tu amigo del rey. Y los que, los otros compañeros, ella y su el estaban celosos de él, eran nocivos de él. Y siempre buscaban algo para pillarlo. Se eh, siempre cualquier cosa para encastrarlo. Y no encontraban nada para acusarlo. Pero no entró niente para acusarlo. Entonces llegaron un plan. Y eh, crearon un plan. Como sabían que Daniel adoraba a Dios. Esto bueno, que sabían que Daniel adoraba a Dios. Eh, hicieron un, una ley. Han puesto una leche. Que solamente adoraran a, al rey en ese momento. Que si tuviese, uh, una ley uh, por la cual se si tuviese adorado solo al rey. También engañaron al rey para que lo autorizara. Engañaron a aquel rey en modo que le autorizase. Entonces la ley decía que el que no adorara a ese, uh, ese ídolo, y entonces según la ley, el que no adoraba a aquel ídolo, tenía que ir directamente al foso de los leones. se andaban en la, uh, la fosa con el león. ¿Daniel aceptó eso? Y Daniel lo ha aceptado ¿Aceptó eso? Lo él, ha aceptado Él oró y lo aceptó Lo ha pregado y lo ha aceptado Entonces, ¿confío en Dios? Pues dice, Que lo libraría Que lo habría uh, lo liberado. Y fue así y Esta noche Entonces, ¿leemos en Daniel? Entonces, le en Daniel? 6 6 Del 14 al 16 Del 14 al 16, Daniel 6 okay, Daniel 6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 Y a él, a él le, le había pesado su misma ley. Y fallaba mal en la fiesta de Entonces, sabemos la historia. Daniel es dejado 24 horas allí, toda la noche con los leones. Y entonces, sabemos cómo continuar la historia, que Daniel lo relacionado allí con los leones por un giorno, no pasa nada. En un Y el rey estaba allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? él eh, estaba libreocupado para ver qué cosa había sucedido y Dios lo libró y eh, Dios lo liberó y mandó a, a a esos mal a esas malas personas y ha mandado a este castigo de personas a los pozos de los leones a los pozos de leones y dice que el cuerpo de estos hombres eh, dice que el cuerpo de este hombre no tocó el piso porque los los leones lo devoraron no ha ni llegado al suelo porque los leones lo no han devorado de qué confianza que tenía Daniel. La lucha que vivía Daniel. Wow. Otro personaje, otro ejemplo. ¿Un otro personaje otro ejemplo Jeremías. Jeremías. Bueno, eh, sabemos que eh, es un profeta. Sabíamos que es un profeta de Dios. De Dios. Que le tocó ver y vivir tiempos difíciles. Que a otros papi chicos de Daniel difíciles Crueles y llenos de dolor. Tempi y tiempos y y de dolor Él hacía lo que Dios le mandaba hacer Pero él lo que el Dios le hacer Y él no estuvo un año, ni dos años, ni tres años Él no estuvo ni un año, dos o tres Estuvo un tiempo aproximadamente 40 años Estuvo por más menos 40 años Diciéndole a la gente que volviera a Dios Diciendo a la gente que uh, tornase a Dios a los reyes, iba a hablar con los reyes para que, porque los reyes tenían autoridad para hablar con él porque iré autoridad para que hicieran que la gente adorara a Dios porque um, falleció que la gente torna a Dios adorase a Dios y que si no se volvían de sus malos caminos y que si no, eh, no se pentían, iban a haber consecuencias haber previsto las consecuencias a él le tocó ver la caída del hombre y ha tenido que pedirle la caída aquel de, de, de hombre Obedeció a Dios hasta el fin. Más, ha pedito, es todo pediente de un día hasta el fin. Aunque esto le trajera dolor. No obstante, pues estoy puesto a ser dolores. Le dice Jeremías 7 7 siete, siete, siete. del 16 al 19. Del 16 al 19. Jeremías 7 Jeremías 7 del 16 al 19. Del 16 al 19. Le dice Dios a Jeremías. Le dice el Dios Jeremías. Tú pues,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 No obran más bien ellos mismos Su propia confusión Aquí vemos que Dios está enojado Y, en el versículo Dios es y Jeremías obedeció a Dios y... Jeremías obedeció a Dios Pero le tocó ver cosas horribles Me ver cosas horribles Por eso se le dice el profeta Llorón Yo también lo hubiera llorado Pero eso es lo que me llamó el profeta Cheño Colón ¿El corón? Porque el que ora y llanto él cuando vino la destrucción, que vinieron a destruirlo, a ser, o pasó muchas cosas con, con con esta, con este pueblo. Y cuando vino toda la destrucción, le el, todo lo que sucedió con este pueblo. He tocado muerte sobre muerte, muertos de niños, hambruna. Ha tenido muerte sobre, ha tenido un saco de muerte para bambini, niños y todo. Así que, guau. ¿En el Otro ejemplo otro Que es uno de mis favoritos. <risa> Pablo. Pablo. Pablo. Eh, en sus prisiones. La prisione, en las prisiones. En sus persecuciones. Cuando usted la persecución. Dolores, golpes. dolori dolores, golpes. Etcétera. Escribió unas cartas llenas de fe. Ha escrito un saco de letras bien difíciles. ¿Se le dicen las cartas carcelarias? ¿Se les nombra de alguna bueno, manera? Alguno le llama el le, le le le carcelario? Eh, por ejemplo, le escribe, escribe las cartas de los filipenses y les dice Por ejemplo, los filipenses Que estén felices Que deben ser, ser felices Que reemplace la ansiedad por oración y tengan paz Que deben sustituir la, la ansiedad con una preghiera y sean en paz le escribe a los efesios o que se mantengan unidos, que le mandan uniti, que es Cristo que quita las barreras, que es Cristo que está en las barreras. que nos separa de Dios y de los demás, que Dios se separa de Dios y de allá. De, uh, de los demás. De los <risa> <risa> eh, Es un hombre que daba consejos, era un hombre que estaba con sillo. es un hombre que está, estaba enfocado. Era un hombre que. Eh, era un hombre que. Era uh, si, Era un hombre. Era un concentrado. En lo que tenía que hacer. Era determinado con lo que tuve que hacer. Vamos a leer Filipenses. Le echamos en Filipenses 4. 4. Del 11 al 13. Dal 11 al 13. Filipenses 4. Filipenses 4. Del 11 al 13. Dal 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundante, abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, hacer, para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? ¿Cuántas veces habíamos sentido este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, ducto en Cristo que me fortifica. Pero lo decimos como cliché. Malo, te llamo como un cliché. Te peleas con tu jefa. Tipo ti, con el togapo. Con tu esposo. Con tu marido. Contigo mismo. O con tu esposa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ducto en Cristo que me fortifica. Y en realidad es el, el hecho es más profundo. Me resulta mucho más profunda una cosa, porque lo decía una persona que no tenía nada. Porque lo decía una persona que no había niente. Y que no le importaba nada no tener nada. Tenía a Dios. En él interesaba, no le interesaba no haber niente, porque había a Dios. Tenía a Dios. Había a Dios. Y para él era lo más importante. El él era la cosa más importante. Nada ni nadie, ni uh, niente ni ninguno lo movía de su fe. Y te lleva la vida Si esto no es tener confianza Se puede ser una fiducia? Fe O fe ¿Qué es? ¿Qué cosa Ahora bien, hemos visto que es tener confianza Hemos visto las cosas cosa de fiducia. Ahora vamos a ver lo que no es tener confianza Eso hoy veremos es lo que no es verifidusa Cosas no es ¿Pero cómo salir de allí? Me come quedado un Jeremías, en Jeremías, vamos a leer Jeremías, Le la yo en Jeremías, Jeremías 17, Jeremías 17, del 5 al 8, del 5 al 8, Jeremías 17, Jeremías 17, del 5 al 8, del 5 al 8, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.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 No dejará de dar fruto. Tenemos dos partes. Había dos partes. La parte donde el hombre no confía. Habíamos una parte donde el humo no se quita. Y la parte del hombre donde confía. Es donde se fida? El hombre que no confía. El humo que no, no se quita. Está en el desierto. Está en el desierto. Perdido. Verso. El hombre que confía. El hombre que se quita. El humo que se fida. Está cimentado, está inamovible. Es bien, es bien, eh, bien uh, radicado, no se puede mover. Podemos ver algunos síntomas de lo que no es confiar en Dios. Es posible ver algunos síntomas, lo que significa no fiarse en Dios. Y examinarnos. E examinarse. Confiar en los demás. Fiarse de llanto. Como un caso. Como un caso. Y es fácil de verlo. Es fácil de verlo. Porque hoy muchas personas, porque hoy muchas personas no están en Cristo, no están en Dios por lo que alguien le hizo, por lo que otra persona ya no O otra corriente también, otra corriente. Hoy muchas personas no vivimos una plenitud, hoy muchas personas no vivimos una bien hecha en Dios, en Dios por lo que el otro no hace. Por lo que gli altri non Entonces, es verdad. Hoy, eh, no, ver, sí. Hoy muchas personas están en Cristo. Y quién oggi molti sono in Cristo? Porque alguien les hizo algo, porque igual qualcuno gli ha fatto qualcosa. Quizás dentro de la iglesia. Ma forse dentro alla de chiesa? Fuera de la iglesia. Fuera della chiesa. De se solucionaron? Ellos si son de luz. ¿Está claro? Se han si versado. Y a veces nosotros que estamos aquí adentro, y a veces nosotros que estamos dentro, no vivimos nuestra plenitud, no vivimos la nuestra bienestar por lo que el otro no hace. Pero lo que los no hacen. yo no oro, yo no prego, mi... si el otro no ora, si el, si el otro no prega, si si no yo no hago, yo no hago, si el otro no hace, si alguien otro no hace. Y vamos a minimizarlo ahora, y lo minimizamos. a nivel familiar, a nivel familiar, si mi esposo o mi esposa o mi hijo si mi marido, mi amor, o mi hijo No hace cosas cristianas No hace cosas cristianas Como orar, alunar O de pregar, o de diccionar Yo no lo hago Yo no lo hago Porque me cargo Porque me uh, cargo Porque me decepciono Porque me delude Confiar en el trabajo Muy bien, aquí se pone en vuelo. el vuelo Cuidar el Aquí se vuelve, bueno, aquí se bueno, bueno, lo mismo que dijo el pastor. ¿Las sesión cosas no se el pastor. ¿eh? Eh, se convierte en un ídolo. Diventa un ídolo. Se convierte en un ídolo. Diventa un ídolo. Porque todo lo que te quita tiempo. Porque tú tú con lo que te toques tiempo. Se convierte en un ídolo. En un ídolo. Escuchamos muchas personas. Escuchamos muchas personas. Dentro de la iglesia. Dentro de las iglesia de la iglesia. Por la iglesia. Que su vida es el trabajo. Que toda la su vida es el trabajo. Estoy cansado porque trabajo. Son santa porque elaboro. Tengo mucho trabajo. Mucho elaboro. No puedo hacer esto porque trabajo. No puedo hacer esto porque trabajo. Y no hay palabras de fe en su vocabulario. Y no sé si una palabra dif en, el, en el su vocabulario. Otro, otro síntoma. O un otro síntoma. La familia. La familia. No convertida. Uh, que no es convertido, también nos desanima, si es también Vemos que pasan los años, pasan los años, oramos, pregamos, ayunamos, digiuneamos, y no vienen a Dios, no nos servimos a Dios Y eso nos desanima, y nos nos frustra, nos frustra, y dejamos de confiar, y nos metemos de cuidarnos. Quiero decirte en esta mañana, el que voy a decirte que la vida cristiana, que la vida, la vida cristiana es independiente a los demás, no depende de Que ningún versículo de la Biblia, que verseto de la Biblia te dice que tú tienes que seguir adelante. Te dice que debes continuar andando adelante en Dios, en por los demás, por aún más pequeño o en una forma más específica, ni siquiera por tu cónyuge ni siquiera por tu esposo ni siquiera por tu cónyuge ni aunque por uh, tu esposo la Biblia lo dice si tu cónyuge no hace la Biblia no dice que si tu uh, la, tu marido tu mujer no lo fa tú no lo puedes hacer tú no lo puedes hacer en la Biblia no dice de la Biblia no dice que eh, si en el trabajo que en, el el, laboro, en, en la circunstancia del trabajo de las circunstancias del laboro, Obviamente que hay que trabajar, no voy a decir que no tiene que, no que trabajar. Obviamente debes trabajar, no estoy diciendo que no debes trabajar, Pero que no se convierta en un ídolo que te chupe tu energía vital. Pero que no se convierta no en un ídolo que te chupe energía Para eso tenemos a Dios, para orar y, y que cambie nuestra situación. que esto Dios, en modo que podamos pregarle y cambie nuestra situación. La familia. La familia. También. También. No nos puede separar de Dios. No se separar de ti. Yo le voy a decir una cosa. El con Es lo que dice la pastora muy bonita. La cosa que dice la pastora muy bella. Tenemos que entregar a la gente a Dios. Debemos uh, entregar a la gente okay. a Dios. Que debemos uh, dar a la gente Dios. Es un consejo que ella me dio a mí. Es un consejo que le me ha dado. Nosotros no somos Dios. Porque no somos Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie. No nos podemos salvar a nessuno. No tenemos ni la autoridad ni la capacidad para hacerlo. No, no tenemos ni la autoridad ni la capacidad para hacerlo. Si las peleas. Sí. y... y el combate. Las peleas. Ah, el combate. No combate. El combate. Los gritos. y grito. Los enojos. Y el factor de hecho. Lágrimas, Lágrimas. Cambiaron a las personas. Secuestro si cambiarse las personas. Hubiéramos ganado al mundo. Habríamos vinto al mundo. No podemos nosotros cambiar a la gente Si cogemos la Biblia y le damos Biblia en la, la cara a la gente No, no. podemos aprender la Biblia No podemos cambiar la Biblia Si le la Biblia y la damos en paso ¿Saben lo que hace eso? ¿Saben ¿sabe de qué cosa hace esto? usted el dolor mm -hmm. Y da dolor Y a veces Y vuelto Con nuestras oraciones manipulamos a Dios Con el nuestro perguero manipulamos a Dios Queriendo obligar a Dios a obligar a Dios Hacer cosas que no están en, ni en su tiempo ni en su voluntad. Afar de cosas que no son en su tiempo ni en su voluntad. Claro que duele. Obviamente es mal. Claro que trae tristeza. Obviamente te hace estar triste. Porque queremos que todos vivan. Porque me que tú estés La alegría y el amor de Cristo. Tú la alegría y el amor de Dios. Pero no somos Dios. Pero no somos Dios. No pensamos como Dios. No pensamos como Dios. La palabra dice... La palabra dice que todo tiene su tiempo, que todo es que todo en el cielo tiene su autorización, todo en el cielo a la su autorización. Vemos la vida de Job, por ejemplo la vida de Job, sin hacer nada el pobre un castigo. Sansa Farley miente y eso nos arriba de un saco de cosas. Y hoy es nuestro detonante cuando nos pasa algo leemos a Job. Hoy es nuestro ejemplo cuando se nos sucede algo a Job. Todo lo que nos pasa, lo malo y lo bueno. Todo lo que se sucede, la cosa, digamos, buena o mala a ti. Es por algo. Es por algo. Iglesia. Quizás. Hay que entenderlo. Y a capirlo. Que tu vida espiritual. Que la tu vida espiritual. No dependa de nada. No depende de nada. Ata esas emociones con un nudo. Te ayupiste emociones con un nudo. Y a Dios. Y dañélas a ti. Entrégaselas a Dios. Dale a ti. Nosotros como familia, Luego de familia estuvimos orando 10 años por nuestra madre. Si hemos estado plegando, habíamos plegado 10 años por nuestra madre. Y dolía un montón. Y hasta tomó el tomado. Porque claro, la gente que no vive tu fe. Porque obviamente la gente que no vive en fe Está enajenada, perdida. Es persa. Y duele. Y es mal. Ella se ha convertido. le he convertido. Hace tres años. Tres años hace. Yo llevo convertida diez. Yo me he convertida diez años. Y ella hace más. cosas en tres años. Y ella en tres años ha hecho cosas. Que yo nunca he hecho. Que yo no las he hecho. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Nosotros queremos apresurarlo. Yo voy a llamar a Metrillis Cuando él pueda hacer las cosas en un segundo. Cuando él puede hacer el negocio en un segundo. Confiemos. Me va a ver el No todo está perdido. No es todo perverso. Hay que avanzar. Bisogna avanzar y creerle a Dios de verdad. Y de verdad creer en Dios. Entendemos nuestras emociones, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos. Y a pesar de ello, en a no obstante oyendo, hacerlo, enfocarnos, focalizarnos en Dios. ¿Tú crees que Pablo crees no, no le dolía estar desnutrido, ahí como con ratas y pipí? No le hacía mal el hecho de no comer, estar ahí todo sporto topi. Y escribiendo cartas, ámense unos a otros, soportense. Escribe la lectura, día abate billones y llantres, soportate. Del himno, de cante en alabanza. Que dice, cantate inni, eh, no, y no. Inni el odio, tía. Mientras él está en un lugar oscuro. Mientras él está en la prisión en la parte oscura. Es, es de admirar. Es una cosa admirable. Porque nosotros no hemos sido perseguidos en él porque no nos hemos estado a este nivel ¿no? somos persiguidos a un nivel a un nivel espiritual somos persiguidas a un nivel espiritual que al principio cuesta o al sea, inicio fue mal, ¿eh? orar o es sea, eh, difícil rezar pero yo le garantizo algo pero le aseguro una cosa tú puedes ser una persona muy frágil puedes ser una persona muy frágil muy débil muy débil o con mucha ira o con con mucha ira o con mucho carácter con mucho carácter pero en la, la oración pero la preghiera la, eh, la oración es como que te cambia de carácter la preghiera aquí cambia de carácter porque si tú eres débil y frágil porque si eres si débil frágil en la oración puedes pelear en la preghiera puedes combatir puedes pelear y combatir si, y si tú eres una persona de un carácter más fuerte, si es una persona con un carácter más fuerte, cuando llega el Espíritu Santo te quebranta, cuando arriba el Espíritu Santo te orar sin cesar, pregar sin enfermarse. orar siempre dice el pastor, ora más, me encanta la frase. Fue lo que dice el pastor, Al principio me daba, me daba rabia, me daba rabia. porque tenía razón, porque tenía razón. <ríe> Entonces eso que pongamos nuestra confianza y vivamos que, felices y vivamos feliz y como si no hubiera un mañana como si no nos pasase un domani. no perfecta no una vida perfecta no una vida perfecta pero sí bendecida más bendecida. sí bendecida benedetta. porque creo que somos bendecidos y creo que lo tenemos todo porque creo que somos bendecidos y que lo tenemos todo como otro punto un otro punto, ríndete. Arrendite. Rinde tus problemas a Dios. Arrendí y se problemas a ti. Rinde tus problemas a Dios, iglesia. Arrendí y se a ti, eso. Yo tengo problemas. Yo no problemas. Y se los entrego a Gloria. Toma, Gloria. Ella le a Gloria. Tú qué haces con ya eso. Gracias. Es. Los tíos. Yo tengo estos problemas y se los entrego a mi hijo yo tengo otros problemas y se los entrego a dios yo a yo, perdón a mi madre por ejemplo yo prendo estos si, problemas y lo mi madre por ejemplo qué hace las personas con mis problemas qué pasan las personas con mis problemas preocuparse orar ¿Sí? preocuparse pregar hagamos lo que toca hagamos lo que debemos hacer Rindámonos. llamale a dios no les pasa que ya estoy cansada de esta situación digo yo que a veces piensas no te la hago más con esta situación estoy cansado de esto siempre lo mismo no te la hago más con la misma cosa siempre y con nuestras fuerzas vamos batallando con nuestras fuerzas estamos luchando no sirve de nada no sirve no sirve de nada no sirve de nada no sirve de nada y orgullo el orgullo no el orgullo no sirve de nada te separa totalmente de dios te separa tío te separa Totalmente de Dios y Se separa totalmente de ti Rígnete iglesia Arrende iglesia. Otro versículo Nuestro versículo Es muy bonito y que lo conocemos Que hay mucho pelo y lo conocemos Juan 10 Giovanni 10 27 27 Al 29 Al final 29 Juan 10 Giovanni 10 De la 27 de la al 29. la la 29 Lo conocemos pero es bonito Lo conocemos pero es bello Mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las, arrebat las arrebatará de mi, madre, de mi mano. Mi padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano a mi padre. Nosotros sabemos que podemos hablar con Dios. Nadie no sabemos que podemos hablar con Dios. Que Él nos escucha. Que Él nos escolta. Y que nosotros le oímos. Y que él no, no lo sentíamos. Y que si la palabra de Dios es la palabra de tío, dice que nada nos va a arrebatar de su mano, y si de la somana, ¿por qué nosotros salimos de su mano? ¿Por qué no de la Pensémoslo. Pensamos. Salimos de la mano de Dios. Usamos de la mano de Dios. Y empezamos a depositar. Y empezamos a meter en las demás. A iniciar a meter a nuestras nuestra cosas en el otros. En el trabajo. En la obra. En la familia. ¿Y en la familia. Yo he llegado a escuchar cosas. Y son a nivel de asimilidad y de cosas. Yo me voy de la iglesia. Y me voy de la las chiesas. Porque mi familia nunca me abandonará. Porque la mi familia no me abandonará más. Porque nunca te abandonará, Dios. Pero que no te abandonará más, Dios. O sea, no se ha entendido que el que creó todo hasta tu familia. No has entendido que es el que ha creado todo, incluso hasta tu familia. Es más importante que todo. Es más importante que todo. Sí. Hay que entender eso. O Se lo tienen que meter en la cabeza. en la testa. Y nos vamos a dar cuenta también, lo tendremos cuenta cuando viene un problema. Cuando viene un problema. Una enfermedad. Una malaltía. Problemas, problemas de economía. Problemas de economía. Peleas. Uh, batalla. Nuestra confianza en nuestra fe se va debilitando. La nuestra fiducia en la fe si va a ser débil Ojo, que tienes carta blanca de estar triste, por supuesto. Obviamente puede ser triste. Pero tienes que enfocarte y hacer lo que Dios manda. Es el determinado para lo que Dios manda. No se trata de ganas. No se trata de voglia De sentimientos. O de asentimiento. ¿Tú crees que Pablo no quisiera haber estado en un chalet comiendo, yo qué sé, cordero? Uh -huh. Pensé que Pablo no habría preferido estar en un chalet mangiando del añelo. No, estaba en la cárcel haciendo lo que Dios quería que hiciera. Estaba en cárcel haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y déjame decirte una noticia: esa sería nuestra felicidad, hacer lo que Dios dice. Si es lo que Dios dice, pues esa la nuestra felicidad. Pero como dice Jeremías, no, en Jeremías, perdón en que seremos como árbol plantado que salimos uh, como un árbol plantado que echará sus raíces que meterá el gratillo y que está junto a la corriente y que está dentro de la corriente y que no verá cuando viene el calor, pero el calor viene y no verá cuando viene el calor el calor viene lo mismo, que no verá cuando venga la correntada, no verá cuando viene la corriente porque su mirada estará en Dios porque la, su sguardo está en Dios. Y su hoja dice que está verde. Y dice que el aceite pollo es una verde. Es un árbol feliz, ¿verdad? No, no, no. <risa> es un árbol ah, feliz. un árbol feliz. Y dice que en el año de la sequía. Y dice que en claro. el año uh, de la carestía. No se fatig fatigará. No se estancará. A ver, sabemos que por ley los árboles necesitan agua para vivir. Sabemos que Perlegio y los árboles habrán necesidad de asco para vivir. Pero este árbol está confiado. Pero este árbol uh, se pilla de Y no dejará de dar frutos. Y eh, no se meterá de dar fruto. Hermanos, en el tiempo de la angustia, hermanos, en el tiempo de la angustia, que va a venir, uh, que vendrá. En que cualquier manera. En, cualquiera, eh, en cualquier, en cualquier, cualquier manera, manera. No dejemos de dar frutos. No dejemos de dar frutos. Practiquemos lo que creemos. Practiquemos lo que estudiamos. De verdad. Yo, veramente. Si Dios te manda a amar, si Dios te manda a amar, ama, ama. Porque es un hilo. Confío, tengo fe, porque un filo de homicidio, uh, filos Perdono, amo. Perdono, amo. Nada está de... Ay, yo tengo fe, pero no hago esto. Yo tengo fe, pero no quiero hacer esto o no quiero hacer lo otro. No es no que... Bueno, estoy okay, en pero no voy a hacer esto, no voy a hacer lo No, tú no tienes fe. No, no hay fe. Lo siento, tú no tienes fe. Mis pero no hay fe. La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. La fe es creer lo que Dios dice en la palabra. Tienes que amar. ¿Tienes que amar. Lo que dice la palabra de Dios es que el amor cubre multitud de pecados. Él dice la palabra que el amor uh, cubre tantos pecados. Multitud Una multitud de, de pecados. Entonces hay que creerle a la palabra, que no es algo que está escrito, es la voz de Dios. Cuando tengo que creer la palabra, que es con lo que se ha escrito, con lo que se ha escrito, la voz en Dios. Y seremos como algo plantado. Y seremos como un árbol plantado. Porque nuestra confianza estará en Dios. Porque nuestra fiducia en Dios. Tenemos que estar confiados en Dios. Debemos podemos fiar en Dios. Entonces. Como dije esta mañana, recién, y como he <ríe> dicho poco fa, mi confianza está en Dios. también mi fiducia en Dios, podemos sea, encaminar a confiar, a empezar a confiar realmente en Dios. Pues de sí, tío, e iniciar un camino basado en la fiducia en Dios. Así que bueno, iglesia, este ha sido mi mensaje para ustedes. Y gracias a mi mensaje para hoy. Eh, me ha ministrado mucho, muchísimo me ha administrado mucho porque uno cree cosas de sí mismo y uno uh, piensa ciertas cosas es eso. y cuando vienen las situaciones los problemas Es cuando vienen las situaciones y los problemas El, uno entra en pánico uno entra en pánico y, y uno puede decir no es confianza no es fe y, y yo pero no es fiducia no es fe no te engañes es eso <risa> no pero es que entonces, trabajemos en la confianza y creamos en todo a Dios. No, esto sí y esto no. Y cuando me lo borraron en la fiducia, es creer a Dios en todo, no en algunas cosas y en otras no. Sí, es un proceso. Es un proceso. Pero empecemos a practicar lo uno, lo dos, el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Pero empecemos a hacer una cosa, después otra, después otra, y así continuamos. Hablarlo es muy bonito. Hablarlo Dirlo es muy bello. Que tus, que tus hechos hablen más que tus palabras. Pero aquí estoy fácil para que de más de, de, de tus palabras. Los saludamos a todos. a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí conectados. por estar el con ellos. Que, el el, que tengan una, un feliz día de Navidad todavía. Y, y un, <risa> una, <risa> ¿Eh? que envíate un, uh, un bel giorno <risa> de Natal. Dios los bendiga. Adiós. Dios bendiga.